y extrañas enfermedades, virus y pandemias mortales han sorprendido a la humanidad. ¿Cuál es su origen? ¿Serán errores humanos o armas letales con fines planificados? El Ministerio de Defensa de Rusia ha recibido información sobre numerosos hechos del uso por parte del personal militar ucraniano de psicoestimulantes y estupefacientes. Las acciones activas del Ministerio de Defensa ruso lograron detener la implementación de programas biológicos militares en el territorio de Ucrania. Estados Unidos y sus laboratorios biológicos en Ucrania. Now he's talking about... Vladimir Putin está inventando, está afirmando que los Estados Unidos tenemos armas biológicas y armas químicas en Europa. Simplemente no es cierto. Se los garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en su territorio. Chemical weapons in en marzo de 2022, Rusia descubrió una alarmante red de laboratorios secretos utilizados para investigaciones y pruebas de patógenos de alto riesgo en Ucrania, financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Casi un año después, el Ministerio de Defensa ruso ha revelado nuevos hallazgos. Se trata de 20.000 documentos que estuvieron bajo la sombra durante casi una década y comprueban la cooperación entre Estados Unidos y Ucrania en la creación y Producción de armas biológicas para ser probadas en la población ucraniana y otros estados a lo largo de las fronteras de Rusia. puede llamar arma biológica a virus, bacterias, hongos e incluso a todo producto tóxico que puede ser empleado con el fin de causar la muerte o incapacitar a seres humanos, animales o plantas con una capacidad altamente destructiva. A diferencia de las armas químicas que tienden a atacar el sistema nervioso central y respiratorio de una persona, las biológicas se enfocan en el desarrollo de enfermedades en las víctimas. Uh, Ukraine has, uh... Ucrania tiene una instalación de investigación biológica. De hecho, ahora estamos bastante preocupados. Las tropas rusas, las fuerzas rusas, pueden estar intentando hacerse con su control. Por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas en caso de que se acerquen. Uh, Russian forces should they approach... Ante el hecho, varios medios internacionales han denunciado la relación de Estados Unidos con estos biolaboratorios, considerados para muchos como clandestinos por la falta de información pública que existe alrededor de las investigaciones realizadas en estos y la profunda involucración del Departamento de Defensa estadounidense. Los archivos encontrados por el Kremlin muestran que desde 2005, Estados Unidos ha destinado más de 250 millones de dólares en unos 30 laboratorios operados por el programa militar de la Agencia de Reducción de Defensa de Amenazas de Estados Unidos y patrocinados por el Pentágono, así como unas tres empresas ucranianas en las que también se ve involucrado Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Sí, sí eh? Anteriormente, en muchas ubicaciones de los biolaboratorios estadounidenses en el extranjero, se vieron brotes de enfermedades infecciosas raras, lo que provocó protestas y preguntas en varios países. Estas son razones importantes por las que los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania despertaron una amplia preocupación en la sociedad internacional. ¿Cuál es la verdadera intención de estos proyectos de investigación de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no divulga detalles relacionados? con estos proyectos de investigación cuál es la relación entre los biolaboratorios estadounidenses en el extranjero y su departamento de defensa las investigaciones para fortalecer el coronavirus pero los alarmantes descubrimientos no terminan aquí también se ha visto involucrada EcoHealth Alliance, una organización no gubernamental estadounidense que trabajaba en la mejora de las propiedades patógenas de los coronavirus y el mecanismo de su transmisión de animales a seres humanos desde 2015. La institución formó parte clave en los proyectos de la Universidad de Boston. Además de participar en la Red de Investigación de Murciélagos de Asia Occidental, una asociación vinculada con el Instituto Nacional de la Salud y otras instituciones de Estados Unidos con las que se estudiaron más de 2.500 especímenes de murciélagos buscando nuevas cepas del coronavirus. El evento 201 y la COVID-19. La OMS ha estado evaluando este brote las 24 horas del día y estamos profundamente preocupados tanto por el alarmante nivel de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, cumplimos con la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Caracterizarse como una pandemia. Dos meses antes de los primeros reportes de la aparición de un nuevo coronavirus en Wuhan, China, se realizó el denominado evento 201, un experimento pandémico realizado por la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Bill Gates, donde se puso a prueba la respuesta de una supuesta epidemia de un virus transferido de murciélagos a humanos a través de un cerdo como huésped intermediario. El brote de la pandemia de COVID-19, precisamente de acuerdo con el escenario, plantea preguntas sobre su posible naturaleza deliberada, la participación de los Estados Unidos, así como los objetivos reales de los bioprogramas de Estados Unidos, destinados a mejorar las propiedades de los patógenos peligrosos. Washington y su historial de pruebas biológicas. Las prácticas de Estados Unidos con armas biológicas datan de muchos años atrás. En 1950, realizó un experimento secreto sobre la población de San Francisco. Como parte del programa de guerra biológica para desarrollar armas de este rubro y explorar la vulnerabilidad de unos 800.000 estadounidenses a tales ataques. El experimento bajo el nombre CIA Spray liberó nubes masivas de dos patógenos diferentes considerados no dañinos. En total se llevaron a cabo seis ataques de guerra experimental, cuatro con Bacillus globigi y dos con Serratia marcenses. Entre 1942 y 1969, Washington también realizó unos 293 ataques bacterianos en su propio territorio, de los cuales los ciudadanos tuvieron conocimiento hasta en 1977 tras una serie de demandas. Ahora se suman nuevos hallazgos que comprometen más a ese país. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que ha puesto fin a los programas militares y biológicos de Washington en suelo ucraniano a través de la Operación Militar Especial. Sin embargo, el gobierno de Rusia afirmó que eso no ha detenido al Pentágono en trasladar investigaciones inconclusas a los estados de Asia Central y Europa. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Estoy releyendo este libro, el libro de, de, mi, de mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Lo estoy releyendo. La escalada de tus hacia la tripolaridad. Hoy hubo, importante hay que decirlo, estuvo el discurso en la mañana, a las 10 de la mañana ahora Moscú, tuvo el discurso anual del, del presidente Putin a la Asamblea, Asamblea Federal, pues lo que viene a hacer la Duma ya, y a todos los ministros eh, eh. ...hizo importantes anuncios ...y luego por supuesto saltaron los de la OTAN... ...Stoltenberg, Borrell, Borrell y otro más... ...saltaron a responder... ...en pura incoherencia... ...y por allá andaba después de haberse la pasado... De haber, de haber pasado una gripita por allá por, por Ucrania... ...porque bajó hasta pidiéndole permiso a Rusia... Que, ...que iba a presentarse en Kiev... ...en Ucrania... ...pidieron permiso... ...para entrar a Kiev... ...y después salió corriendo para Polonia... En Polonia tiró su discursito, un discursito ridiculísimo. Hasta, por cierto, que, que lo único que faltaba eran las chicas de, del show de Remy eran las únicas que le faltaba ahí. Pero estuvo bien interesante. Sobre todo, yo quiero hacer un, una observación. Yo sé que la gente de RT me escucha cuando yo hago estas observaciones. Ve bien. Esta mañana nosotros estábamos buscando la transmisión en vivo. ...del del discurso de, de Vladimir Putin... ...estuve buscando... La, ...comenzaba a las 10 de la mañana... ...y... ...encontré que solamente dos canales... ...eran los que estaban transmitiendo... ...el discurso... ...RTV Española... ...y Contrapunto... ...que viene a ser algo... ...viene a ser un canal como parecido al de RT... ...o... Es, ...es el mismo RT pero está en Youtube... Es el mismo RT, o sea, ellos han logrado meter en YouTube este contrapunto, que pone videos, no es noticia, no es nada, sino que pone videos de, de RT, pero con otra modalidad, dice contrapunto. En, en RTV Española yo comprendo, ¿verdad?, que hubiese sabotaje en cuanto a la traducción en español, ¿verdad?, en el momento en que estaba Vladimir Putin hablando que es muy muy importante lo que dijo fueron una, casi una hora cincuenta y cincuenta y pico de minutos muy importante lo del discurso pero lamentablemente este la voz de la de la persona que estaba haciendo la traducción estaba por debajo o similar al nivel de la voz de Putin entonces en consecuencia la traducción no se escuchaba o sea había que concentrarse bien en la voz en español de la señora que estaba haciendo la traducción, para poder, que era más o menos donde se podía escuchar. En contrapunto, que es lo que a mí, que es la, la atención que yo estoy llamando, o perdón, es el llamado de atención que yo hago, que contrapunto siendo de, de, de Rusia, cometieran el mismo error, pero peor todavía porque el traductor, un hombre, no se escuchaba. ...tuve que, lamentablemente... ...terminar en, en manos de RTV... De, ...de RTV Española... ...pero sí yo pienso... ...que a mucha gente no le convenía... ...a mucha gente, sobre todo los medios internacionales... ...no les convenía... ...que el discurso de Putin se transmitiera... ...RTV Española... ...lo sacó al aire... ...me imagino que después para guasar a Putin... ...pero no pudieron... ...sin embargo... Lo que sí me extrañó es la parte de, de los rusos, que los rusos este, no bajaran el volumen del... ...pues están haciendo la traducción, por supuesto, la traducción a Putin... ...y pusieran por encima la voz, que se escuchara la voz del, del traductor. Ese fue un error, un error que me parece me parece importante que no se cometa de nuevo... ...y menos en este tipo de mensajes, que estuvieron muy, muy, pero muy informativos... ...con respecto a Putin. O sea, yo pienso que también hay una especie de... ...no sé por qué tengo la idea de que hubo algo así como... ...como sabotaje. Y, la... y el discurso de Putin es imperdible. O sea, después, este RT... ...y Contrapunto comenzaron a sacar cortos... ...de un minuto, dos minutos, que son los que traje de lo más las frases más importantes, o los, o los puntos más importantes lo que dijo Vladimir Putin. Pero es bien importante que, y esto es un llamado de atención que le, que le hacemos aquí a la gente de RT, por, de, por, por amigos, amistad, pues. cuando ustedes vayan a transmitir un discurso de Putin, tengan en cuenta que el, el traductor debería tener, por encima, eso ha pasado usted en la ONU, ¿saben?, en la ONU este comienza, o lo eliminan totalmente, que no debería, la, o sea, cortan totalmente la voz del, del, que está, del que está interviniendo y colocan generalmente al traductor por encima, ya en, pero todo en silencio, ¿no? Y el traductor es el que habla. En la ONU ha pasado. Ha pasado. Entonces, es un llamadito de atención, pues. ...primero por la importancia que tuvo ese discurso... ...que hizo que toda la gente de la OTAN... Stol Stoltenberg y Bor Borrell y otro más... ...respondieran de inmediato... ...no, que ellos está como los guapetones de barrio, pues... ...y el senil, allá en Polonia... ...que salió como, como si estuviera en una pasarela, ¿sabes? ...con música, disco... ...me acordé de, de Trump, que le encantaba... ...macho, macho, men... ...así me, más o menos pues, me, me pareció... Y claro, él tira su discurso desde Polonia, que es uno de los países, acérrimos, acérrimos enemigos de, de, de Rusia, ¿no? Ese es también, pero está bien importante, ya lo vamos a pasar, vamos a pasar unos cortos. Por cierto, que pueblo nuestro, este pueblo nuestro no, no, no, no disfruta, ¿vale? Mira, ¿tú crees que me puedan pasar unas imágenes ahí de cómo está Retumba Caracas? Cree, cree, por favor a ver si ¿sí me pueden pasar unas imágenes ahí o paletita no porque a eso mismo es mira mira mira qué horror para este pueblo si es triste verdad mira mira Eh, y no tiene sonido compa a ver si puede tener un poquito de sonido a ver, para ver si lo escuchamos caracas retumba con paz y alegría este pe. no no tiene no tiene sonido Pregunta de la gente de máster, a ver. ¡Upa! No tiene, no tiene sonido. Qué malo, ¿vale? Qué malo, pero qué bueno está, miren. ¿eh? La gente se sí está pasando ron, chavales. Miren. ¿Eh? La gente bailando en los carnavales este año estuvieron saborosos, compadre. sabroso Desde las carrozas. Este es los próceres, ¿verdad? Este Caracas retumba. Este es de los próceres. ¡Bello, pana! ¡Bello! Esto es lo que les duele ayer en Miami, ¿sabes? Ya <risa> en Miami se ponen... Venga vente, vente. Está bien, bueno, de vez en cuando se lo voy a pedir. pregunta a ver si tienen sonido, papá. Vente, vente, vente. ¡Véngale! Mira que le está gozando. <risa> vente, ven. Y entonces, guerrero, te, se quedaron pegados está bien bueno, está bien bueno está la gente disfrutando ¿vale? su, su carnaval y vengo yo a hacerles la hojilla a hablarles de, de política hoy pero pues, también tenemos nuestra gente metida en su casa ¿verdad? nosotros hablándole aquí de política por cierto sabían ustedes que hay una personita que inició el carnaval perdón inició la, la campaña la campaña este, electoral. Ya voy. Todavía no pongas nada. Ya voy. Aguántate. Aguántate. <risa> tranquilo. Tranquilo. Lo que pasa es que estas personitas. De verdad, déjame prender el otro. Déjame prender la otra balita. Va a tener aquí pendiente. Lo que pasa es que estas esta personitas creen que uno es pendejora y que uno es cogido a lazo. Estas personitas. ¿Tú no te acuerdas una vez que... Eh, Guerrero, ¿tú no te acuerdas una vez que María Corina estaba en qué... ¿En qué parte era? Que sonaron unos disparos y le decía, mamá, no te preocupes, voy a llegar tarde. <ríe> una grabación, ¿te acuerdas? Y después se supo que ella misma montó el show. ¡Guerrero! ¡Ay! ¡Ay! Ven acá. Sí. ¿Tú no te acuerdas aquella vez que ella estaba metiendo? ¿Dónde? Pero, pero, creo que era por ahí por, por Katia. Eso fue aquí en la, en la, en la avenida Super en la avenida Sucreca, ¿te acuerdas? Entonces, se puso así, la estaban grabando, decían, mamá, no te preocupes, yo, yo, yo voy a llegar esta noche tarde, oye, mamá, no te preocupes que yo estoy bien, yo me siento bien. Se volvió a repetir Se volvió a repetir en el... 23 de enero. Pareciera que lleva a alguien ahí con una pistolita y disparan al piso y disparan al aire. Coño, cuidado, cuidado, joden a alguien. Pero mira, ve esto. La mismo, lo mismo, igualito, esto lo pasa en 23 de enero. Se van, no tienen gente, entonces necesitan... Hace su showcito, ¿verdad? ¿eh? Ahí está. Por cierto, María Corina, los años te están pesando. Esta muchacha que está aquí, ¿qué hace ahí? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué hace esto ahí, muchacha? Mira esto. Muchas personas, ciudadanos, gente de la comunidad del 23 de enero. Ajá. Creo que hice venir hoy. Hoy que comienza la campaña de cada de primaria. Y además lanzando la primera bola, la primera pelota... Perdón, yo quiero que veas bien la cara de este tipo. Este tipo está volteando así, viendo por todos lados todavía. No hay nada, o sea, está... yo me imagino que ella se paró en un... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Se paró en un... <coughs> me imagino que ella se paró en un, eh, eh, en un estacionamiento y, y le dijo por ahí, cuando tú veas... Porque no hay, hay mucha gente. Por eso que yo digo, ¿qué hace esa muchacha ahí? Bien, entonces, como no había mucha gente, dice, tú disparas y dices, los chavistas nos estaban atacando. Ese es el, el negocio. ¿Eh? Ya lo hicieron una vez. Coño, hasta repiten, repiten los guiones. Entonces va para acá. ¿eh? Ahí va a sonar un disparo, un triki track, no sé en un campeonato de softball Dale. invitaron a inaugurar <risa> me encanta la sonrisa de ella es porque eso. hoy con esa primera pelota la pelota está del lado de la gente del lado del ciudadano los ciudadanos los en la primaria no están en la grada, sí, en soy. la tribuna los ciudadanos están en el campo de juego son Ajá. los ciudadanos los que deciden lo que va a pasar Ajá. en Venezuela ¿no? ven a ella, ven, que, que valiente ¡Qué valiente, la dejaron sola me paso, ¿eh? pero no, no. que valiente pues ¿Dónde está, ¿Dónde está María Corina? Que no, no la vi más. <ríe> Pero la dejaron sola. Tú no la viste a ella que... Vale, te, ustedes, son, ustedes son mal pensados todito, pana. Vamos a repetir. ¿Ah? No, ya lo tú dices, no es copa. Pero vean bien el que está atrás, está esperando que disparen. Mira. Ve, la, ve la cosa. Porque ya llevaron a su disparador de turno. Este, hay que ver, hay que ver, María Corina. Hay que ver. Hay que ver, vale. El mismo show. El mismo showcito de la vez pasada. Voy de nuevo. Ahí va. Muchas personas, ciudadanos de la comunidad del 23 de enero. Que... Por favor, ya voy, ya voy. Hay una cosa que tenemos que ver clarísimo. Están gastando unos reales en esos dientes, vete. ¿Ve este vete que está aquí atrás. Este que está aquí. Este que está aquí es el que tienen que ver. Este, este. Ajá. hoy, hoy que comienza campaña de cara a las primarias Ajá. y además lanzando la primera bola, la primera <ríe> pelota sí, en la un bola de softball que me invitaron a inaugurar y por qué porque hoy con esa primera pelota, la pelota está del lado de la gente, del lado del ciudadano. Los ciudadanos en la primaria no están en la grada, en la tribuna. Los ciudadanos están en el campo de juego. Son los ciudadanos los que dicen que va a pasar en el <risa> Ay, coño, ¿vale? <ríe> no, no pierden la costumbre. ¿vale? No pierden la costumbre. Y mira, ella debe estar regañando al que tenía el teléfono. Pues la dejó sola, ¿cómo es posible. Y ella se va sonriendo. O sea, Después de los tiro, <ríe> su diente encuentra el <ríe> Ay, Dios santo, bendito. ¿Por qué será que... ¿Por qué será? ¿Por qué será que no... No, no es tan vale No, no, no. Él me tomó un traguito de, de café a nombre de María Corina y los dientitos. ¿Cómo? Y van disparando y ya así, ve. Ahí regañaron al, de los, al, del, al del celular. Lo regañaron, lo regañaron. ¿Cómo tú, cómo tú me vas a dejar allá atrás? Oh. Dime, o sea, mira, a ver, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Ustedes creen de verdad que alguien en el 23 de enero va a ir para ahí va, va a ir por una pistola ahí? Dime. Quédense como cuatro pendejos montados ahí con un celular en la mano. Y cerquita estaba el carro, mano. Sí, ahí. Cerquita estaba el carro. De una vez, no hay coba, montate, Listo. O sea que, eso es fácil, yo agarro y llego en el carro, me bajo, dispara ahí que yo salgo corriendo. Enrique Capriles y los otros que que son de la oposición esa golpista, repite esas cosas, no, no, a repetir esos esos esquemas electorales. Entonces más tarde aparece ella, ¿ve? Aparece ella así como con un ojo morado y dice que fue alguien que le dio un golpe en el momento, pero que no aparece en ningún lado y que le están dando golpes. Entonces y se despeina. Yo no me puedo despeinar. ¿Y yo Ah, sí, o lleva el tiro, un zapato, pero que le pasó justo en medio de los dos dedos, el gordo y el, y el otro, así, placa. y no le hizo nada en el dedo. Ah, son, terrible, son terribles, terrible. La gente me decían, no, oye, Mario, eso no, eso no lo puedes pasar. ¿Cómo no lo puedo pasar? Porque si eso es pura, eso es puro mojón. Y los es que están pensando que una es poceta, por Dios. ¿Quién va, ¿Quién va a disparar el 23 de enero porque está María Corina ahí? No, vale. Ahí es donde yo le digo a, a mi gente de ahí, a, de la piedrita, invítala, para que, pa que vea cómo se atiende a la gente en el barrio. ¿Ven? No, no, que se baje el carro y salga corriendo de una vez. No, no. Digamos que si ven es croma. Si sí, llega a ser croma. No, chico. No, no, Mario, tú sabes que... No, porque. No, no, no. ¿Quién va a disparar con 10 pendejos ahí de, de voluntad popular? Y la otra con los dientes recién hechos. Por favor. Hace falta Botox, este, María. María Corina. Mari Cori? Y Botox. ¿Ah? Y Botox. Sí, porque esto. O tiene exceso de Botox en, la, en los labios. Eso sí, la coña no pierde la sonrisa para nada. ¿No te has dado cuenta? No pierde la sonrisa. ¿Eh? La única vez que la perdió fue cuando Chávez le dijo, usted está fuera de ranking. <risa> Ahí el rictus fue así. Le dijo, usted está fuera de ranking, señora. ¿Eh? Es la única vez. Bien, vamos, vamos entonces. Vamos a ponernos pilas aquí porque... Ajá. Ah, perdón, vamos a salir esto de, de una porque no se nos vaya a hacer tarde. Rápidamente, aquí están los recomendados en Twitter para el día de hoy. Los 10 recomendados camaradas para que se unan a la pelea. Com Eso es lo que es la tropa, la tropa. Tú sabes que encontré la foto de tropa con la cara de Chávez. Estaba revisando la computadora y encontré. Yo me, yo la voy, a, la voy a volver a poner. Esa me la mandaron en una oportunidad. Igual la canción de la tropa también la encontré. Y esto la vamos a poner también. La canción de la tropa. Vamos con los de Twitter. Comunitaria HF. Siempre Pichaco 1, J-H-A-N-C-G 1, Centro Piso UBDI, Esteban 21097519, ¿sabes que cuando ponen así? Con ese día de número, yo me veo así como en la PTJ, 2509-54 <coughs> Rodrigo Avariano, J-G-M-090410. Emprendamos 2022. Isabel 8 Afuentes y Noencoba. Esos son los 10 recomendados de Lojilla. Ya estamos, deben estarlos cargando ya en la, nuestra cuenta de Lojilla. Y están los 10 de Instagram: Milagro Anzuategui o Anzuatej. de Tinaure, <risa> JF Cruzado. Belquidec, Aris Piso Delgado, 66, Dulce María Bustamante, 66, Oropesa 1174 Neida Sorada, Beren Cecilia, 68, y Ramírez Jocelyn, o Joseline, Joseline, ¿eh? Ya está publicado, opa, ¿qué hiciste, José? ¿Qué hiciste, José? ¿Qué hiciste, ¿Qué hiciste? La... María Alex me pone allá, a Snoopy. Epa, ¿Ah? La PTJ, ¿quién de ¿Quién la PTJ? Es que la PTJ bot... <risa> ah, coño, sí, ese PC la vaina, sí, es verdad, cierto. Bueno, eso era cuando uno andaba corriendo por ahí de delincuentes? ¿qué tal? Esta noche recomendamos seguir tal, tal, aquí esta vez. Mario Silva. Ya está publicado. Mañana ponen. Gracias, María Alice. Gracias, Ana. Un beso bien grande. Mira. Yo tengo que comenzar con algo. Como estamos en carnaval, ¿eh? vamos a ponerle un poquito de sabor a las cosas. Biden, cuando le dicen, Ladies and gentlemen, we your Biden of President of the United States of America. <risa> Estaban imitando a Putin. Porque a Putin lo dicen en ruso. Dice el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Ulyanovsh, Ulyanov Putin. Pero lo dicen en ruso, ¿no? Es, es para que tú veas, ¿no? Entonces presentan a, a Joe Biden. Pero lo presentan con música de ese disco de los 70. Entonces me acordé de algo que vi por ahí. Y como a Joe Biden ahorita le acaban de tapar que está Senil y ya se van a dar cuenta por qué vamos a ver pues. rueda por ahí me dicen que el video de María Corina es viejo pero no importa es para que no se les ocurra tú sabes que tú sabes que cuando me dieron ahorita no que ese video es viejo me acordé dar cuenta que el, el, el tipo que viene a agarrar y le dicen mira tú sabes que los, los españoles que este, le cayeron a coñazo a los indios y le, tan, tan, pa, y le lo, mataron a nuestros indios. Entonces cuando vio un español le cayó a cara, el español le dijo, coño, pero eso pasó 500 años. <ríe> si no, me, a mí me lo dieron ahorita. Hermano, <ríe> no importa, pero así no se le ocurre. Así no se le ocurre. Mira, ven, fíjate, ven, hay una cosa bien interesante. Hablando precisamente... Ahora que estábamos viendo el video, nosotros estábamos refiriendo a algo. dices, tú dices, pero bueno, si de verdad los pueblos de Europa están tan alienados, tan enterrados, que no son capaces de reaccionar. No, sí están reaccionando. Están reaccionando. Hay varios. Están reaccionando. Pero no solamente eso. Es que el problema... ...por ejemplo, voy para el caso específico de España... ...que es el que me interesa... ...está Intercírculo TV ahorita que nos está transmitiendo... Pues, España, RNB... ...informativa, ANTV... ...nos está transmitiendo y BTV... ...para que lo sepan... ...lo que es verdad... ...es que... ...en... ...en España, por ejemplo... ...estoy tomando España... ...¿verdad? Vamos a tomar España como ejemplo aquí... ...los liderazgos de izquierda se perdieron en discursos banales, torpeza, si la Yuso se tiró un pedito por allá, entonces le responden, si el otro agarró y vino y entonces le hizo una campaña. Lo, lo cierto es que la izquierda en, en, España, toda, toda esa izquierda en España, estoy hablando, no estoy hablando de, de, de hay, hay hay sectores específicos que son comprometidos y, y y gente de izquierda que realmente está haciendo su trabajo, vamos al caso, y que están en las redes, los tienen enterrados, por el caso de Chema Sánchez, el caso de Iñaki Gil, el caso de Mario Seizo, el caso de... O sea, hay, hay mucha gente ahorita, en opinión, guafica, que también a veces agarra y aparece con Chema Sánchez. O sea, dentro, en Europa hay unos muy, muy buenos opinadores, hay muy buenos comentaristas, muy buenos analistas que es bien importante que nosotros lo digamos, pero lo que es ese sectorcito, estoy hablando de Pablo Iglesias, Monedero, Inafino Genova, todo eso lo que hacen es, se acuerdan de una cosita, la disfrazan, y no se van al, al tema central, al hoyo, ¿sabes? no van al tema central, al, a la crema del, del tema están perdidos, y por eso cada día, yo España pronto, pronto, yo tengo, la, tengo la, toda la impresión de que pronto la toma Vox. Nada de PP, nada de PSOE, ni de Unidas Podemos, que eso es peor todavía. Eso lo va a tomar Vox. Y está bueno que lo tome. Está bueno que lo tome. Porque las políticas que va a traer Vox son políticas fascistas, eliminación de... De, ...de pensiones, este subir la edad del, del, del pensionado para que le llegue más tarde, para decir si se muere antes de que le llegue una pensión. Lo van a ver, lo van a ver. Vox va, va, va a tomar, Vox va a llegar al poder. Pero lo que es verdad es que a los sectores buenos, buenos de opinadores, analistas, de sectores de izquierda en España los tienen anulados. ¿Anulados quiénes? precisamente los sectores que conciliaron con la derecha. Yo no me he cansado aquí de, de, de explicarles cómo fue esa conciliación entre la gente del PSOE, la gente del de, de Partido Comunista mismo de Carrillo, que dio vergüenza. Llegaron a pactar, y Estados Unidos como árbitro, ahí viendo que pactaran antes de la muerte de, de, de Franco. ¿eh? Pactar incluso la llegada de un desconocido que, fue, que después se convirtió... En uno de los peores adversarios de la revolución bolivariana, que es Felipe González. Pero es así, o sea, tú ves todos esos partidos, entonces, obvio, cuando tú ves que hay una. Primero, tomemos en cuenta el cerco informativo que tiene toda Europa. El cerco informativo, más el. el digamos, la aplastante. Este, las aplastantes medidas económicas que le han venido. ...que los han venido este reventando al ciudadano y reventando a la familia europea. A veces yo veo una noticia en sectores de esta misma izquierda... ...diciendo, no, pero bajaron los precios de la, del, de la, de la factura de, de gas y de luz. Y tú lo que haces es reírte. Dices, ¿cuánto la bajaron? <risa> la tuvieron que bajar porque nadie la puede pagar. Porque ya ni siquiera es que no pueden ni comer, es que no pueden ni siquiera pagar la factura. Y yo le explicaba la, la semana pasada. Entonces, es, es, es terrible que nosotros encontremos, por ejemplo, un Biden tirando... Miren, el discurso que tiró Biden en Polonia, esto va por lo mismo. Defensa de la libertad, la democracia, que es contra el autoritarismo, contra el imperialismo ruso. Imagínense a Biden hablando de imperialismo. O sea, yo creo que ustedes tomen en cuenta eso. Biden hablando de imperialismo. Estados Unidos hablando de imperialismo, Stoltenberg hablando de imperialismo, Borrell hablando de imperialismo. No hay profundidad en el discurso y obviamente se están dando casos específicos, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Australia, en donde ya está saliendo la gente a la calle diciendo, hombre, ya basta de armas a, a Ucrania, porque vamos a hacer, vamos a que claro, Ucrania perdió la guerra. La tiene perdida. perdida. Ahora mismo yo, yo estaba viendo el reporte y tienen a más de 60 mil efectivos encerrados, sin posibilidad de salir. Tienen que rendirse, va a pasar lo que, lo, lo que pasó en la planta de, en la siderúrgica, a Sobastol. Va a pasar igualito, lo mismo, lo mismo, y están ya llevando carne de cañón, viejos, muchachos, jóvenes, porque hay muchos mercenarios que no quieren ir. Están mandando solamente a los locos, este, locos que ya se sabe, están mandando locos polacos, este, a, los, a los que están... A ISIS, se llevaron escuadrones de ISIS, ISIS a meterlos ahí en la guerra ucrania para ver qué pueden hacer. Y no van a poder ganar la guerra, no la van a poder ganar. Lo que se ha convertido es un grandísimo negocio. Moragón. Tú ves un canal como Negocios TV, que es un canal dedicado única y exclusivamente a la... Bueno, ya ya, ya, ya, ya, ya prácticamente es un canal político. Pero es un canal de derecha, sigo insistiendo, es de derecha, que está dedicado a la bolsa de Nueva York, a la bolsa de Wall Street, a la, a la bolsa de, de China, a la bolsa de, de Europa. Este, es decir, está dedicado a, la, a los numeritos, pues, de la, del, del capital especulativo y de... Y tú ves a Moragón, y Moragón es un hombre que no es de izquierda, pero está diciendo así clarito y raspado, nosotros somos colonia, ellos en Europa, son colonia norteamericana. <coughs> ves a, este, a, a uno de Chivita, que el tipo no, no es nada de izquierda, y diciéndolo clarito y raspado, mire, nos acaban de decir que Biden le hicieron, le este, ocultaron un, un examen donde su... ...su este eh, cosa su percepción cognitiva no sirve. El tipo ya hasta se pierde. Se voltea ahí buscando a alguien, o sea, muerto. Generalmente cuando uno se está muriendo... ...está buscando a una persona por ahí, ¿sabes? Buscando a alguien. Entonces, mucha hay, un, hay una lucha dentro de Estados Unidos... ...porque no quieren tampoco a Kamala Harris... ...como la sustituta de Biden están alargándole a Biden lo más que pueden, porque no quieren a, a Kamala Harris como, siendo vicepresidenta, que pase a ser la presidenta de Estados Unidos, porque es la que le toca. ¿eh? Probablemente está el, el, los republicanos están yéndose directo a, a un impeachment, esta vez en serio, porque el tipo, el tipo parece que está senil y no se sabe quién está gobernando Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos nunca lo gobierna el presidente, eso es verdad, también. Así que decir, ¿eh? Claro. Pero está bien interesante. Por eso yo estaba leyendo esto lo de la escalada de Tucídides Este libro. El de mi, mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Él dice al final de este libro... Hay una cosa bien buena que dice por aquí, al final, el epílogo. Él dice aquí, la confrontación hegemónica entre los Estados Unidos y China... ...se desliza sin disimulo al escenario conocido como la trampa de Tucídides. Ya, ya ellos están en este momento, los Estados Unidos y todos este, los aliados, que no son aliados, son, son colonias de, de Estados Unidos... ...están tratando de meter por la, por la vía de la guerra a Taiwán. Y China le está diciendo, no sigan con el tema de Taiwán, no sigan con el tema de Taiwán... Lo ha dicho China ya 10.000 veces. Y China le está respondiendo de una vez. Le dijo el otro día, ustedes son ustedes se han aprovechado de ser le, el hegemón, de hacer lo que les da la gana, pero no se metan en Taiwán. Igual China ahorita acaba de, de llegar a un acuerdo, y las relaciones entre China y Rusia son, están mejor que nunca. En cambio tú te metes en los canales de derecha, de, de, en France, France 24, y ya van a ver France Press entrevistando a, a Herz, al que sacó la al premio Pulitzer, que sacó el, el tema sobre Nord Stream, que fue Estados Unidos quien nos mandó a volar conjuntamente con Noruega. Y ellos, este, el, la periodista en esa entrevista que le hace hers que no es un periodista de izquierda, solamente es un periodista, periodista que ganó el premio Pulitzer, porque hizo investigaciones sobre la guerra de Vietnam, ha hecho varias historias en donde ha verificado toda la fuente. Y sin embargo lo atacaron. Entonces tú lees, tú lees ahí, por ejemplo, cuando llega, este eh, eh, estoy recordando ahorita a mi papá que nos ponía a leer el periódico, el nacional. Y yo agarraba la, la página internacional. Y el viejo nos decía, yo era un muchacho, 11, 12 años. Y papá me decía, todo lo que leas ahí, interpretarlo al revés. Más o menos pasa con lo de Biden. Biden hoy está diciendo, los tanques humeantes los tanques rusos humeantes no, la cosa es al revés. De hecho, el otro día yo pasé a uno de la Wagner, del batallón Wagner, diciendo así clarito y raspado. Diciendo, no, sigan mandando, sigan mandando que nosotros nos estamos armando con todas las, las armas de occidentales. Dice ¿Eh? aquí, siglas leyendo. La confrontación hegemónica entre los Estados Unidos y China se desliza sin disimulo al escenario conocido como la trampa de Tucídides. Existe la decidida y manifiesta voluntad de ir hasta lo último una vez haya amainado la crisis pandémica. ¿Ve que se está presentando luego la crisis de la, del COVID? El conflicto, el conflicto es bifronte, por cuanto la escalada se lleva simultáneamente en dos planos de guerra. Una, la no convencional y de quinta generación que denominan comercial, ¿m? donde China tratará de imponer sus dos nuevas rutas de la seda, la ártica y la indo-pacífica, sin descuidar el objetivo de la primigenia. Al mismo tiempo, Estados Unidos pelea ...para evitar a toda costa que lo logre a riesgo de ser desplazado... ...como la primera potencia mundial. Harlan, aquí está Herland, Surinland, Norte-Sur. Esa explicación la hizo mi, mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Está bien bueno el libro. Por cierto, que por ahí apareció un artículo... Ustedes saben que eh, yo comencé con, con una parte del documental de El, El Enigma de Cuba. La parte donde se habla del bloqueo, ¿verdad? Y me llegó un escrito de una persona a la que yo le tengo muchísimo respeto. Me encanta cómo escribe. Y todo, Serafino, Serafín. De Emisión Verdad. Y la tuiteé. Que por supuesto que me atacaron por todos lados. Dijeron, me dijeron de todo. ¿eh? Me dijeron de todo. Ya vas a ver. ¿Qué vale la pena leerlo. Completa, ¿viste? Vale la pena leerlo completo. Dice aquí, sábado 18 de febrero de 2023. Dice, eh, pones este Maduro neoliberal, se hace la pregunta a William Serafino. Tú sabes que hay el ataque permanente contra el presidente Nicolás Maduro diciendo que es neoliberal. Y William Serafino escribe lo, lo siguiente, 17 de febrero de 2023, 2.13pm, dice, La narrativa sobre el giro del gobierno venezolano hacia una política económica neoliberal tiene ya un tiempo corriendo. ...y cuenta con la promoción de medios de comunicación de gran alcance... ...presentada como un eslogan rimbombante, como un enunciado general... ...y extravagante, al mismo tiempo que borroso. Este relato se basa en fragmentos inconexos de la realidad... ...que desembocan en un mosaico incongruente e ilegible. Para quienes propalan esta tesis, el supuesto neoliberalismo... ...del presidente Nicolás Maduro es tantas cosas a la vez que cuesta observar... ...dónde está realmente el centro de gravedad que certifica su supuesta conversión ideológica. Acorde a la, acorde a la, BBC, acorde a la BBC, el turbocapitalismo de las Mercedes, zona de clase elevada caraqueña... ...con sus tiendas de lujo, restaurantes de alto standing y casinos confirmaría ese viraje. Eso es que, según la BBC. Para el medio al navío, la cuestión está en el levantamiento de los controles de precios y de cambio. Según el país, diario el país, para, perdón, según el país, la oferta de trabajo en plataformas tipo Yumi o la circulación de dólares en la economía y su establecimiento como medio de pago masivo reflejan el salto hacia la liberalización. Para Alberto Barrera Tisca. ...en un artículo publicado en The New York Times... ...hace algunos años el neoliberalismo sería la pata económica de la dictadura de Maduro. Mientras que para sectores de la izquierda cuya referencia es el Partido Comunista... <coughs> ...los bajos salarios, la reducción del gasto público... ...y los supuestos intentos de privatización enmarcados en la ley antibloqueo... ...son expresiones de ese neoliberalismo... ...que confirmarían el alejamiento de Maduro del chavismo. ¿Eh? Este mínimo... Registro de cómo se han presentado el tema viene a cuento para visualizar uno de los aspectos problemáticos centrales de esta narrativa. Su carácter omniabarcante, difuso y a veces abstracto. Caracterizar de neoliberales cuestiones regulares de la actividad económica como el auge comercial o de movimiento de dinero en la calle implica un reduccionismo ramplón que se apoya en el uso abusivo del recurso de la generalización con fines de manipulación. La ambigüedad conceptual premeditada hasta cierto punto también tiene un rol a la hora de masificar el relato. La palabra neoliberalismo en relación con Maduro ha servido para nombrar distintos fenómenos, en su mayoría independientes de su cálculo de decisión, a tal punto de que cualquier aspecto ...de su estrategia económica entra aparentemente sin contradicciones en dicho registro. Así, tal categoría se asume con un sentido conclusivo... ...sin que medie una definición inicial que establezca los límites del propio concepto... ...y su relación con un contexto político y económico venezolano marcado por elementos bien particulares. Solo a partir de ahí, empezando por el principio... ...es posible arrojar claridad sobre la estrategia del presidente venezolano... ...y cómo su aplicación difiere del tan cacareado neoliberalismo. Por lo general, según la experiencia histórica que dejaron las políticas implementadas por la dupla Reagan-Tachet... ...a principios de la década de 1980, así como también unos años antes, por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile... ...cuando se habla de neoliberalismo se hace referencia a una política de ajuste estructural asignada por privatizaciones en general... ...en sectores estratégicos, financiariz, financiarización del tejido económico, desregulación de servicios públicos esenciales... ...y un aumento en el poder de decisión de las empresas concentradas en detrimento de la autoridad del Estado. Neoliberal, neoliberalismo es también una corriente de pensamiento desarrollada en la escuela de Chicago... ...cuyas figuras visibles fueron los economistas Milton Friedman y George Stigler que después de 1989 se hizo hegemónica a escala mundial tras el colapso de la Unión Soviética, lo que estableció el marco ideológico dominante de un nuevo impulso globalizador con centro en Estados Unidos, sus transnacionales y Wall Street. Para que una política económica sea neoliberal, en el sentido estricto de la palabra, deben cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas es la desregulación de todo cuanto sea posible en términos de actividad económica. Esto quiere decir, en pocas palabras, suprimir todo factor de control, supervisión o gestión del Estado sobre sectores estratégicos financieros y servicios esenciales. Como ejemplo reciente y a la mano de una terapia de shock neoliberal, tenemos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, 2015-2019. En lo político, el laboratorio neoliberal que encabezó implicó el ascenso de banqueros y tecnócratas en altas posiciones de poder, lo que configuró un gobierno corporativo repleto de CEOs. Deseos, -E Por el lado económico y financiero, su administración ejecutó un endeudamiento insólito con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados cuyos compromisos externos del país llegaron a más de 250 mil millones de dólares. Argentina. Con Macri, la bicicleta especulativa de la deuda, junto con la desregulación de los servicios con el denominado tarifazo, fueron los principales movimientos del manual neoliberal de pérdida de soberanía y mutilación del Estado aplicado por el gobierno de Macri. En vista de estas referencias teóricas y políticas, si Maduro fuese un neoliberal. A carta cabal, no solo Petróleos de Venezuela, SA, sino las empresas básicas, el Metro de Caracas, las empresas de electricidad, telecomunicaciones y de suministro de agua, por solo mencionar algunos casos, estarían ya en manos del sector privado. Los bancos públicos, por ejemplo, representarían una pequeña fracción del sector bancario nacional, dominado en casi su totalidad por banqueros privados. A nivel regulatorio, ...no existirían restricciones como el encaje legal o una orientación pública a las carteras de crédito. De la misma forma, las políticas de recaudación fiscal serían llevadas a su mínima expresión. Este patrón se reproduciría en cada ámbito de la economía. Es evidente que nada de esto ha ocurrido o está cerca de ocurrir. Porque la tesis de que Maduro es por lo que la tesis de, Maduro, de que Maduro es neoliberal, flaquea en su premisa general... Otro aspecto más específico de dicha narrativa tiene que ver con la notable presencia... ...que ha adquirido el dólar en los últimos años como medio de pago... ...y ahorro en la población parte de la, parte de la flexibilización sobre el mercado cambiario... ...que comenzó desde 2018. La decisión de levantar las restricciones que estaban vigentes... ...y que vinculaban la evolución del tipo cambiario a los petrodólares... ...que recibe el Estado por exportación petrolera que llegaron a mínimos históricos en razón del bloqueo durante aquel año, fue una medida excepcional de urgencia para mitigar la inflación y recomponer el consumo familiar, lo que generó un incentivo para el aumento de la actividad comercial y productiva. La situación agónica de inflación descontrolada estimulada por un cerco económico y financiero inédito sobre el flujo de la renta petrolera fue el origen de esa corrección en la política económica gubernamental. El agotamiento de recursos fiscales a causa del bloqueo, la interrupción abrupta de la circulación de ingresos nacionales, el aislamiento de los mercados de deuda internacional, la confiscación de activos de gran volumen que habían habrían supuesto una válvula de oxígeno, llevaron al presidente a enfrentar un cuadro inédito de caos cuyos paliativos, Dependían de un cálculo sofisticado de equilibrio para manejar dicha situación y al mismo tiempo conservar los parámetros de la política redistributiva y de bienestar. Calificar el reacomodo sobre el mercado cambiario para facilitar las transacciones en divisas e incentivar la inversión de capitales como un movimiento neoliberal sería falaz. En términos doctrinarios y prácticos, ya que la decisión fue tomada bajo el cálculo de oxigenar la actividad económica, crear fuentes de ingresos diferentes al petróleo y configurar condiciones de crecimiento general encaminadas a recuperar el salario y, por ende, el consumo de la población. De forma planificada, Maduro hizo una corrección táctica de carácter coyuntural y pragmática de la política económica con el objetivo de que el ahorro privado... ...en manos de diversos segmentos de la clase capitalista... ...fuese la base de una inyección de dinamismo en la economía... ...con el objetivo de financiar su estrategia de estabilidad política e institucional. Así, las cosas sin recursos propios disponibles... ...debido a la disminución abrupta de la renta petrolera... ...estableció incentivos de rentabilidad e inversión... ...que en el mediano plazo se traducirían en una mayor recaudación... Y en consecuencia en ganar libertad de movimiento fuera de las zonas de asfixia de años anteriores. Fomentar el comercio, la producción y la inversión adecuando los parámetros de control sobre estas actividades no puede calificarse de neoliberalismo. El gobierno tomó medidas para facilitar la contención de la inflación y estimular el crecimiento económico en respuesta a un panorama de presiones que no dejaba otra alternativa. Por eso yo saco, antes de continuar, saco. ...el periodo específico, cuando comienza el periodo especial... ...yo saco lo que dice Fidel... ...lo que habla Fidel... ...cuando se llega, y ojo, en un, en un momento... ...en donde se estaba pactando con empresas españolas... ...peores... ...las hoteleras... ...peores... ...por el contrario, ejecutar medidas cercanas al neoliberalismo... ...sería, por ejemplo... Aupar el crecimiento, pero eliminando toda política de recaudación destinada a reorientar recursos para el bienestar de la población. Lo cual no ha ocurrido, ni tampoco está cerca de ocurrir. Es una contradicción absurda calificar a un gobierno como neoliberal si éste tiene una amplia gama de impuestos para fortalecer su recaudación, sostener los subsidios a los servicios públicos y un programa alimentario de carácter masivo, los CLAP, cuyo costo de adquisición para la población está muy por debajo de los precios de mercado. Es todo lo contrario al neoliberalismo. Además de lo que lleva de implícito el neoliberalismo en su ámbito de desarrollo técnico y económico, es importante señalar también su correspondencia con una cosmovisión de la vida en sociedad centrada en la acumulación de ganancias, el individualismo y la obsesión por la rentabilidad. Si Maduro encarnara esta visión de mundo, país y sociedad, no lo observaríamos enfocado en fortalecer el sistema de emisiones ...las entregas de vivienda y el resto de políticas públicas dirigidas a la protección social... ...en términos de alimentación, salud y educación de la población. Si fuera neoliberal, estos temas sencillamente no figurarían en su mapa de preocupaciones... ...e irían perdiendo vigor y presencia en la orientación del Estado hasta desaparecer. Precisamente en esa coherencia es en la que Maduro ha mantenido e incluso actualizado... ...la política chavista de preservar la soberanía... ...el papel de rectoría del Estado sobre el desarrollo económico... ...y los instrumentos de redistribución de la riqueza... ...como mecanismos de equilibrio social y económico. Ha ajustado estas líneas gruesas programáticas... ...a un contexto de nuevo tipo sin perder el foco estratégico... ...de la orientación del chavismo. Un, es un tema circunstancial. Tenemos, recordemos... ...desde Obama... ...medidas coercitivas que se van sumando... Quizás el aspecto más frágil de esta narrativa es que supone que todo lo que implique reordenar la finanzas, buscar una gestión más racional de recursos, escasos en virtud del bloqueo, y estimular condiciones de crecimiento económico por vías diversas a las tradicionales certifica un giro neoliberal. Esto no solo es incorrecto teóricamente, también expresa cómo el gobierno del presidente Maduro está sacando a muchas de sus zonas de confort a la que estaban acostumbrados a una forma de ver y entender el país, la economía y el Estado. En cualquier caso, los comerciantes de este relato tendrían que responder en qué cabeza cabe que un presidente neoliberal, tan dado a traicionar, dice entre comillas, el legado de Chávez, para enriquecer a los empresarios, continúa siendo perseguido por un país como Estados Unidos, que llevó el experimento neoliberal a una escala mundial. Si es neoliberal, no hay razón para que prosiga la cosa en su contra. ¿Verdad? Yo agrego algo más a esto. Por eso me interesaba leerlo. Me gustó. Y un abrazo a, a William Serafino. Yo agrego algo más esto. Tiene que ver con aquel discurso, ¿saben? Yo siempre acudo a ese discurso que tiró el presidente Nicolás Maduro en, en, cuando estábamos en la constituyente. Cuando él habló de... no lo voy a repetir aquí, pues el tema del, de cuánto fue el ingreso petrolero, que llegó casi a cero, ¿verdad? Hay otra cosa que él dice, se tuvieron, estoy citando palabras más, palabras menos, se tuvieron que hacer cosas en silencio, tragando arena, así lo dijo. Se hicieron cosas en silencio, tragando arena, para poder lograr ir venciendo las dificultades. Mi pregunta, y lo dije, lo dije la, el, el día sábado, mi pregunta es, estamos absolutamente convencidos de que los, los numeritos que tenemos, que de, realmente tenemos los numeritos como para sacar cuenta y decir que Maduro es neoliberal. Vean ustedes que yo estoy participando de una discusión, sin tener que insultar a nadie más, yo quiero a todos los que están participando en esa, en esa discusión, los amo, los quiero bastante. Así como lo oye. Esto es bien importante. Vamos con el discurso. Yo leo esto, porque ahora viene el discurso de Vladimir Ulyanov Putin. Que tiene cosas muy serias. Y al final, Vladimir Putin dice algo que es bien importante. Dice a los empresarios que se fueron cuando la época de Yeltsin... ...que se llevaron todos los reales, que, que, que Yeltsin agarró y e hizo la rebatiña... ...y vendieron todos los... las empresas privadas las vendieron a, a, a Tres locha ...y se sacaron todos los reales y se creó aquella oligarquía rusa... ...que Putin tuvo que enfrentar cuando él entró en el, desde el año 2001 para acá. Y él les recuerda ahorita, le dice, ustedes que se llevaron los capitales... e invirtieron allá afuera, en vez de haber, haber invertido en su país... Hoy no son nadie y andan corriendo con sus abogados a ver que le devuelvan el dinero que le han confiscado por ser rusos. Vamos a ver frases del discurso de Vladimir Putin. Rueda. Fíjense, vean. Vladimir Putin, si ustedes ven ese, ese discurso y ven el discurso de Biden, ojo. Lo de Biden, lo que yo creo que fue una vainita, porque el, el discurso lo que dura de Biden son 20 minutos, no más. Y esto que saqué yo, que fue la frase más importante del discurso de Putin, la saqué porque RT luego, con un traductor y poniéndole letras, algunas en el, en ruso, otras en traducidas, con un narrador, hicieron sacaron lo más importante. Ahora... Por favor, o sea, yo quiero, volteando hacia Europa, volteando hacia Europa, porque RTV Española lo sacó. Ya no estamos hablando de Contrapunto ni de RT, no. RTV Española lo sacó, la Televisión Española Estatal. Lo sacó, claro está, sin que se escuchara muy bien quién estaba traduciendo y qué era lo que estaba diciendo. Pero... ¿Verdad que la diferencia entre uno y otro discurso, por favor, o sea, seamos un poquito objetivos. ¿Verdad que la diferencia entre uno y otro discurso es como de aquí, a, a, de aquí al polo norte? La diferencia. Allí Putin está haciendo un desglose. Yo estaba recordando, por eso es que yo siempre digo que las circunstancias han cambiado. El mundo ha cambiado. Lo que le han aplicado a Rusia es lo mismo que nos aplicaron a nosotros, con la diferencia de que nosotros no tenemos el poder que tiene Rusia. Y por eso nosotros estamos contra la pared. Tratando de agarrar de aquí, agarrar de allá, buscando aliados. Pero ahí se está creando un nuevo mundo, en donde está Rusia, China, Irán, por cierto, que están atacando a Irán. Le están, están amenazando a China que si le entrega armas a Rusia, entonces van contra China. No solamente con lo de Taiwán, sino en, en medidas eh, coercitivas. Más medidas todavía, más sanciones. Y China ya les dijo de una vez, ustedes también tienen activos aquí. Entonces también aplicaremos sanciones. Igual como Rusia dijo, recuerden, o sea, porque le están diciendo a Rusia, los estaban invitando... Vean ustedes, entre comillas, invitando a que este, cooperaran económicamente con la reconstrucción de Ucrania. Y, llegó, y dijeron, si no acepta cooperar por las buenas, que de todos modos le vamos a quitar todos los activos que tenga Rusia afuera. Los activos en línea general que tiene Rusia afuera son de los, son de los empresarios que se fueron, los que están atacando. Llegó Rusia, Putin dijo: Bueno, ustedes nos quitan activos de allá afuera, nosotros les quitamos activos aquí adentro. Yo les recuerdo que Occidente, en su, sobre todo las transnacionales, en su depredación constante que tiene el capitalismo, se ha ido montando en China, se ha ido montando en Rusia, se ha ido montando, han ido montando su fábrica allá. ¿Por qué? Eso es fácil. Estados Unidos y Europa se desindustrializaron. ¿Cómo? mandando sus empresas a países como China, a países como Rusia, en donde le era la, o, o países, por ejemplo, ya Singapur y todo esto, porque eran países con, este, con mano de obra barata. Y ellos tienen, ellos o, o, obviamente sin hacer transferencias, sin hacer mucha transferencia tecnológica, creen que los chinos y los rusos son pendejos y no la van a, no la van a, a tomar, le fueron instalando fábricas que están allá. Están en China, están en Rusia, están en, en Singapur, están en, otro, en otros países. Y lo único que tiene que hacer Rusia, lo único que tiene que hacer China es decir... ...bueno, ustedes me quitan estos activos y yo le quito esto. Y como la gran diferencia entre Rusia y China es que Rusia y China, bueno, teniendo a sus empresarios... ...el Estado controla esa producción muy diferente... ...a Estados Unidos, donde el Estado no controla a sus transnacionales... Transnacional, ...las transnacionales los controlan a ellos. ¿De quiénes van a ser los afectados? ¿Quiénes van a ser los afectados? Y por eso se están... De... Eso es lo que nosotros llamamos el boomerang de las sanciones. ¿Quiénes van a ser los afectados? Ellos. Por ejemplo, vamos al caso otra vez, lo voy a explicar por enésima vez. El caso del gas. Llegan y te ponen en, en este, la bomba en Nord Stream. De paso, pusieron la bomba para reventar a Nord Stream, uno y dos porque desconfiaban de, lo, de, de de Alemania, de las debilidades que Alemania pudo pudieron haber provocado que Alemania, Alemania regresara a, a negociar otra vez con Rusia, que todavía eso está, eso no es no es no es no es difícil de obtener, o sea no es difícil de hacer, o sea Alemania puede agarrar y decirle a Rusia mira vamos a hacer una vaina, vamos a arreglar ese Nord Stream y se montarán a hacerlo. Y a lo mejor Rusia le dirá, sí está bien, pero esta vez vas a invertir tú porque tú, tú permitiste que eso pasara. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacen? Estados Unidos ya venía amenazando, y aquí viene un video bien bueno, porque tiene que ver con una entrevista que le hace, le hace France 24, France Press se la hace a Seymour este Hersh, el que escribió sobre el caso de, de Nord Stream. Entonces, la pregunta de oro aquí... Le dice, dice ya venía la amenazita, pues. Igual, yo lo dije el otro día, si ellos ya están hablando lo de Taiwán, es porque van a llevar a Taiwán a la guerra. Y yo les recuerdo que Taiwán es una islita, no es Ucrania. Es una islita de 30, 30 millones de habitantes. Y China tiene 1.500 millones de habitantes, tiene una hermosa hermosa eh, un hermoso ejército y, y milicias populares. ¿no? O sea... Eso no, no les va a pasar, yo creo que por eso no se han arrancado con los de Taiwán, aunque hay caloco allá en Taiwán que creen que hay Japón, Australia, todo esto se van a unir a, a, a, a, a irse a una tercera guerra mundial. Bueno, ok. El hecho claro es que llega, Estados Unidos le prohíbe pues a, a sus lacayos, a sus colonizados en Europa que no agarren más. más que vamos, no Ustedes no pueden seguir dependiendo del gas eh, este eh, ruso. A Mende que le metió las bombas después para que definitivamente no dependieran del gas ruso. Dicho sea de paso, todavía están las tuberías que pasan por Ucrania. Que la Rusia, las, Rusia las trancó, pero que todavía se pueden abrir. Y todavía pueden llevar, llevar gas a, a Europa. Todo depende de las conversaciones. Y si es verdad que hubiese voluntad política por parte de Estados Unidos de, de cesar la guerra. Cosa que no va a suceder. Bien, entonces llega... Vean, vean bien... Estados Unidos les dice: No, no va a depender más de tal, de gas, de gas licuado. Lo manda gas licuado, pero no, no lo manda, lo manda sin convertir. Y después le dice a, a, a sus colonizados, Europa: Bueno, ustedes me tienen que ayudar a, a construir la fábrica catalizadora de gas licuado. O sea, no la va a pagar Estados Unidos. Y encima de eso Estados Unidos le vende 40, pues en ese momento, porque ya triplicaron el precio, 40% más caro el gas. Y la pregunta de oro, ¿eh? Tú dices, ¿Estados Unidos está produciendo suficientemente gas para Europa? No. ¿A quién se lo está comprando? A India. India, ¿a quién se lo está comprando? A Rusia. En consecuencia... Y eso lo han dicho en Negocios TV a cada rato. A veces sale un loco ahí diciendo que eso es mentira. Pero eso lo han dicho en Negocios TV a cada rato. Resulta que Rusia ha hecho su trabajo y se ha recuperado como le ha dado la gana. Ha mantenido. Está haciendo, tiene un mercado nuevo. Está los BRICS. Está China. Está Irán. Otro, otro convenio, por cierto. Que ya anda... Borrell de nuevo, porque Borrell es el amenazador de turno, ¿saben? Se la pasa en eso. Amenazaron a, a, a China de no mandarle armas a, a Rusia. Y China, China te la caga de la risa con eso, ¿no? Y también que andan detrás de Irán si Irán llega a estar mandándole armas este, o drones a Rusia que van a, a, a ir contra Irán. ¿Cómo que si Irán ya no ha pasado suficientemente, igual que Rusia, igual que China, por encima de esas este, medidas coercitivas unilaterales criminales de Europa y de Estados Unidos? Así están las cosas. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo peor? Y en ese discurso se, de Putin se, se revela que los americanos ya hoy, hoy, hoy, son tan cínicos que todos dicen que no, eso no pasa así. Entonces... Como ya ellos estuvieron muchísimo tiempo inventándonos desde Hollywood, cómo la Segunda Guerra Mundial la ganaron ellos nada más y nadie más, nadie más ganó la Segunda Guerra Mundial, igualito andan ahorita. Hay pruebas suficientes, fíjense. A Gers, el periodista, seis mujeres, lo entrevista a Fran 24. France Press, la prensa francesa. La estrategia, uno, que tiene tanto tiempo ya en esto, Manolo. ...como periodista, no como periodista, sino como comunicador, como estudioso de, la, de las técnicas de, de interrogación que hacen los, los periodistas... ¿Y cómo los... porque estos periodistas no son los que interrogan por, por, por inteligencia, no, los ponen, los mandan. La estrategia fue, una, descalificar la denuncia de Hertz porque no presenta pruebas. Hertz dice que las tiene. Aparte de que es un hombre afamado en Estados Unidos, que un premio Pulitzer... ¿Eh? Eh, luego le dice, ajá, pero usted no nos puede decir quién es la fuente, para poner en peligro la fuente. Y luego dicen, ajá, pero si usted no presenta pruebas, entonces eso no es verdad. Yo, Disculpa, es que si yo presento las pruebas que tengo, yo pongo en riesgo la, a, a las personas. Pues la persona que informó a Hertz sobre la voladura del Nord Stream... ...está dentro de Estados Unidos... Y está cerca de, del poder, cerca del cenil que está en Washington. ¿Eh? Vamos a ver este video. Vamos a verlo. Es. Seis mujeres entrevistadas por France 24. Por favor, miren. Más rápido le saco yo a Jersey lo, lo de la fuente que lo que puede haberse sacado esta muchachita que la está entrevistando. Y es una cosa terrible. ¿Cómo manipulan? Rueda. Y yo le hicieron una pregunta mi amiga, que yo quiero muchísimo, Rafaela Cusati, experta en, en, digamos, en comunicación, diera varias cosas para que tú veas cómo, cómo funciona. Pues. Primero aplicaron las técnicas de Son People Say, de Fox News. O sea, algunas personas dicen, nunca ponen responsabilidad sobre alguien que dijo algo. No, algunas personas dicen, algunos observadores o analistas dijeron, ¿quiénes? Empezando por ahí. Se aplicaron todas las técnicas, pero, pero terribles de lo, que, de lo que significa la invisibiliz invisibilización de la noticia. ¿Por qué Estados Unidos va a negar siempre que estuvo involucrado? Es más, de hecho, está metido John Kirby ahí, el mismo que en el año 2015 negaba que, que, que la OTAN estaba avanzando hacia hacia Rusia en el 2015 siendo militar, 2015, y es hoy vocero de la Casa Blanca, para que lo sepan. Bueno, primero porque aceptarlo sería causa sería motivo de causa feliz causa feliz. una declaración de guerra a Rusia. Primero eso, segundo, una violación que hay que presentársela al pueblo norteamericano a ver si la acepta o no la acepta. Una violación de lo que ellos mismos pregonan, que es la libertad de comercio. O la libertad de... de sí, la libertad de, de comercio. Se, tercero, en un mar tan lejos de Estados Unidos van, ponen una bomba y está auspiciado por Estados Unidos y un país aliado, no, este, Noruega. Hay causos belli. Ah, y la policía pues, de Moragón lo decía, si se demostrara, no es que se demostrara, que ya se demuestra, el mismo hoy, este, Nivencia creo que se llama, el que es un, es que es un embajador de ruso en, en la ONU, lo dijo, dice, nosotros estamos seguros de que fue Estados Unidos y Noruega, lo dijo en la ONU, nosotros sí creemos y estamos seguros de que fue Noruega demandado este, eh, por Estados Unidos, y participaron los dos, los dos. <coughs> Eso en primer término. Lo de Hunter Biden, ¿por qué no salió? ¿Por qué ahora mismo se están haciendo... Y cosas que... Unas interpelaciones que se están haciendo en secreto... En el Congreso de los Estados Unidos. Algunas cosas las sacan, otras no. Porque los republicanos están tratando de que saquen, de que saquen la, la, la, este, los interrogatorios... Que le están haciendo las interpelaciones que le están haciendo a lo de Twitter. ¿Eh? Están hablando de... ...ocultamiento de información por parte de personeros políticos en Estados Unidos... ...de lo que fue el la laptop de Hunter Biden. Y esa lapto de Hunter Biden quedó como un chisme. Y resulta que luego tú ves el estado de corrupción tan grande que hay... ...no solamente en la Unión Europea, que yo la, lo, lo reflejé en el programa pasado... ...no, en el, el, los casos de corrupción tan grandes que hay en Estados Unidos... El hijo Hunter Biden monta, no solamente que es un, es un drogadicto y todo esto, sino que monta también, escúchese bien, monta también este, con lo de la laptop, No, ya ya vamos a terminar, compa. Monta con lo de la laptop, ¿verdad? Ahí se le encuentran pruebas de que también este, forma parte y es socio de socio la, de, la, de, la, de los laboratorios de guerra bacteriológica en, en Ucrania. Y estaba ganando dinero por eso. La Pelosi, cuando viaja a Taiwán, su marido, el marido de la Pelosi tiene este dinero en, en Taiwán, invertido. Entonces, al final, tú pones en duda todo lo que... O sea, el pueblo norteamericano, cuando ve todas estas cochinadas, todas estas asquerosidades, pone en duda, evidentemente, lo que es el sistema político que está bajo la, la sombra de las transnacionales y del poder económico. Eso lo está viendo. Eso lo están viendo los pueblos europeos. Están saliendo a las calles, repito, en Austria, en Alemania, en España, en Australia, saliendo en contra de la guerra de la OTAN, en contra de la entrega de armamento porque es inútil, lo, que hay, lo único que se están metiendo dinero son la industria armamentista, más nadie. Mientras, no se llega a un acuerdo con Rusia para que siga este, dando gas barato en, a, a Europa. Saquen la cuenta nada más de cuánto costaba. El gas, el año pasado, o en el año 2022, 2021, 2022, 2023, pero todavía el crecimiento, en el precio. ¿Quiénes se llenaron? El pueblo. ¿Los gobiernos europeos? No, las transnacionales. La privatización. Privatización de los servicios, no solamente los servicios públicos, también, también la salud. Privatización de la salud. Y con esto terminamos el programa. Yo voy a pasar otros videos, pero no, vamos a, a estar, este, a, a darle pase a los camaradas para que se vayan a, a Caracas Retumba, que está el pueblo en la calle. Unas orasotas así. Y los mayameros están. Mm, que les duele. Chao, nos vemos el próximo sábado. ha sido marinero cuando